Bueno, hemos estado investigando y vemos que el comportamiento del COVID es como las mareas, sube y baja, sube y baja, y en los últimos 10 días ha habido un incremento, o sea, ha ido aumentando tanto en cantidad como en los síntomas. Eh, no podemos de asegurar a que se ha bebido, pero sí entendemos que el irrespeto a, la, a lo que se le está solicitando a la ciudadanía del uso de la mascarilla, la higienización, la violación a esto, es lo que está llevando a que se eleven los números de, de casos. Solicitamos a la población que por favor se mantengan con las medidas necesarias y a las autoridades eh, del gobierno que sopesen lo los toques de queda, que consider, seguimos considerando que debe continuarse e incrementarse, tanto en horario como en las medidas propias para la población.